Ay, Antu, pues es que yo sé que yo fui el que maté a Federico La verdad, yo sí creo que fue la ausencia la que mató al pobre Federico Ay, no, pobre gato Yo creo que yo sí lo maté con tanto cuento Y el cofre donde vamos a meter el cadáver Miren Al salmo respondemos todos Perico, nunca te olvidaremos por la tranquilidad de Cristóbal. Perico, nunca te olvidaremos. Ella domina el movimiento sensual. Sensacional. Nos besamos. Nos besamos. Una a una hasta que consigo asimilar que mi cabeza se empieza a desestabilizar. El sabor, del tequila, me no envuelve. No conozco la manera de entenderte y digo lo que quiero y quiero y no puedo. Mientras me. Pues sí, la verdad no fue solo un besito Fueron muchos Yo no dejaba de pensar en esos brazos Y en ese menito que hacía con él. Antonia, cuerpo. hágame el favor y me cuenta ya Qué pasó anoche con mi stripper. La próxima vez que voy a contar intimidad Es mejor que cierre esa puerta Necesito detalles ya, mamita, ya Ay, Cris Cris, perdón, es que... Metí la pata Metí la pata hasta el fondo, Cristo yo sé que era tu noche, pero perdón <risa> Boba eh. Pobre Lanto, ay no, ya se lo estaba creyendo todo Yo creo que ya estaba como que se pegaba un tiro en la cabeza, pues Ay no, pero pues es que esa que pensaba Que yo nunca me iba a dar cuenta que no es una santurrón o que Claro, y este bobo viene disque a asustarme cuando me confiesa que él también se lo chupeteó ¿Qué tal? Ay, no, Anto, en serio, yo no te puedo creer que sea la primera vez que te besas con un desconocido así como así. Ay, pues sí, Cris, o oh, yo nunca me había besado. Por el mismo momento, que mi mejor amigo se besó y menos el mismo día. Ay, no, pero qué emoción, por fin estamos cumpliendo algo: el pacto de promiscuidad. Sí, tan rico. Se trata de ir añadiendo cabello cada vez que vamos besando y ¡Ay, no! Nada me estoy dando bien, ya me va a entrar hasta la EPRI Es que ni las trenzas, ni los postres, nada Mijitica, ah. mijitica, se no se imagina quién acaba de llegar ¿Quién? Uf. Tu amiga Paulina, la lesbiana ¡Ay! <risa> ¡Miau! No uh. La gata pesada sin collar ¡Ah! ¡Mis cosas! ya voy, espera que esté que con el tipo que vivo es un poquito desorganizado pero ya te voy a abrir esta, esta es la gata pesada sin collar. la que me roba a mi papá, daño la convivencia con él la que me pide tampones, la que es una grilla la odio, es que gas, la se cree mi mamá la odio, la odio, es una perra hola mi amor. Estás como desarregladita Hermano, la primera a la derecha Gracias. Ay no, entonces nos vamos a quedar aquí encerrados todo el rato Pues, o sea, ella está súper cómoda ya Ya abrió la nevera, se comió las galletas Está en tu habitación súper relajada viendo televisión Ay, wepú, yo sé ah. Con tal de que no coja nada de mi ropa ni de mis cosas personales Todo está bien ¡Ay no, Anto! ¿Pero que es esto tan chic? Me lo voy a llevar y mañana te lo devuelvo. ¡Chao! ¡Pum! Bueno, ¿ya usted sacó ese demonio o hay que abrir la ventana otro poquito? Ay no, Cris. Es que mi papá, ¿cómo va a ser capaz de darle la dirección a esa vieja? Es que ni mi propia casa puedo estar tranquila. Ah, yo no entiendo por qué se metió con ella. Es que uno bien solo. Sin una voz de aliento, sin el calor de un padre. Ay, no, no, no, ya, ¿le vino qué? ¿Qué es esa depresión, Antonia, por un marico trapo? Ah? ah, qué bobada. Ay, no, preste a ver si de pronto es mi mamá. Ay, no, la gata pesada. ¿Quiere tampones o qué? yo le contesto. No. Veterinaria, buenas tardes. Aló. Aló, por casualidad necesita que le curemos alguna gatita. ¡Ah! ¡Ah! Me colgó. ¡Ah! A ver si tengo algún mention en Twitter. ¡Ay! ¡Chris, ven rápido! ¡Ay, chulo! ¿No vas a dejar estudiar o qué? Corro para allá. Ahí. Mira que ya empezaron a subir en Twitter los videos de los que quieren ser nuestros roommates Ay. Qué fuerte, a ver, yo veo Es hora de nuevos aires, de nuevas personas, eso sí, espero que Antonio y Cristóbal sean organizados Y se acomoden a mis necesidades Me llaman, quiero ir con ustedes ¿Qué tal? Esto está muy fashion, pues a mí nadie me va a venir a quitar el puesto aquí uh -uh. Vamos otro mi nombre es Luis Carlos y me gustaría ser parte de la lista, vivir con Antonio y con Cristóbal, pero no es la misma pieza que Cristóbal. Ay, pues que duerma conmigo, yo sí lo recibo. <risa> bueno, next. Yo soy el padre José y quisiera vivir con Antonio y Cristóbal porque esos muchachos están muy locos y los chakras hay que alinearlos. Ay, no, es que el padre es hippie, ¿qué tal? Para que me venga a máquina todo el tiempo no va a haber otro. Estoy buscando dónde vivir. Les cuento pues que en este momento pues, estoy estudiando en la universidad, juego Ultimate y también hago monitoreo presionado en la universidad. Estudia, es juicioso, además es hombre. Sí, está chévere. He visto la forma como ustedes vienen viviendo. Ay, no. Creo que necesitan una figura materna Ay. para que les enseñe ética y valores. Ay. Yo sí decía que tanta salamería con esa doña Liana no era gratuita, ¡ay no! Ah, mucha maldita mampla, ¡ay no! Yo definitivamente estoy muy contento con Daniel, pues necesitamos una cita con ese hombre Sí, pero mejor hagámosle una entrevista, en un lugar público, porque apenas es un psicópata Hola, ya estamos aquí esperando a Daniel, el que será nuestro nuevo roommate, Estamos grabando todo porque Antonia piensa que puede ser un psicópata, entonces como para sentirnos un poquito más seguros y obviamente porque ustedes no se pueden perder esta entrevista. Vamos a esperarlo entonces. Pues pero ya lleva 15 minutos de retraso. ¿Será que ese es un psicópata? Pero si es así de cumplido, ¿cómo será para pagarnos la Ay, mensualidad? no, deje esa bulla ¿Cómo será? Ay, no sé, ojalá si sea lo que estamos buscando Ay, sí Ay, ¿Te imaginas si podemos ir a los partidos? Ay, sí, qué Ay, rico y hacemos pancartas Ay. y todo ¿Dónde se enamore de alguno de los dos? Ay, obvio de mí Bueno pues. Ay, pues 20 minutos Te hago una trenza mientras esperamos. Muy bueno. Para este lado. No se ve venir ni siquiera. Y donde sea como también súper desordenado. Ay, cuando le toque comer apenas, ve, a hacer la comida. Apenas nosotros lleguemos y no hay ya comida y nadie esperando horas como en este momento. Ah. ¿Qué hacemos? Ay no, yo sabía Sí Dios, además que era un psicópata Y Diosito no lo quitó del camino Yo sabía Cris ¿Qué pasó? Como cayó del cielo? Vamos a hacer los angelitos para este niño ¿De quién? ¿Cómo decir? Sí. Ay, mi primito, lo echaron de la casa. Miró y nos mandó este que video y todo para ser nuestro roommate. Ay no, pero aquí se ve muy feo. Veamos lo mejor aquí en el portátil. Hola a todos. Mi nombre es Lucas. ¿Sí? buen decir el Zarco. <risa> el Zarco. <Tu> <risa> <risa> prima me echaron de la casa. Mis, pap mis papás me sacaron. Eh... Me ¡Ay, sí, Cris, sí, Cris, por, por, por favor, yo la a sí. Yo no sé, la idea no es pues como que nos ayudaran a pagar a la arriendo y esas cosas, pues... Cris, pero mira, él se pone a hacer todas las labores de la casa, te lo juro. ¡Ay, mira ¿Segura? que no tienen dónde estar! Igual ya tenemos que buscar trabajo también. Bueno, está bien. ¿Ay?